Bienvenidos al video tutorial de gestión de cartera. Aprenda cómo crear cobros y pagos a partir de una factura de venta o de compra. Gestión de cartera se divide en gestión de cobros y gestión de pagos. Cobros a clientes, para crear vencimientos de facturas de venta. Estados de cobro, para crear los diferentes estados de cobro para los vencimientos. Imprimir recibos de cobro, para imprimir los recibos. Relación de cobros, para listar los cobros. En el caso de los cobros, Dispone de las mismas opciones orientadas a proveedores y compras. Pulse en Cobros a clientes y verá cómo las opciones son las mismas que en otros módulos. Cree primero algunos estados de cobro desde estados de cobro para usarlos desde cobros a clientes. Cuando inserte un cobro, deberá introducir los datos de su factura asociada. Los datos bancarios del titular, los importes, las fechas se obtienen automáticamente de la factura. Elija el estado del cobro. Inserte el importe a cobrar y comentario y pulse guardar para crear el vencimiento. Se va a insertar otro cobro por valor del importe pendiente para liquidar la factura. Cada vencimiento puede ser impreso, modificado o eliminado. Pulse en imprimir recibos de cobro para imprimir todos los recibos al mismo tiempo. Pulse en relación de recibos para imprimir un listado de cobros realizados sin sacar recibo. En el caso de los pagos, el funcionamiento es similar pero aplicado a proveedores y a facturas de compra. Recuerde que con los botones contextuales puede insertar, editar y eliminar estados de pago. Una vez guardado el vencimiento, pulse el botón Imprimir para obtener el recibo de pago a proveedor. En Estado de pago se incluyó el nuevo estado de pago creado desde el botón contextual. Gracias por su atención.